Bueno, capítulo 1, Quito, Ecuador. Se titula La Huida. Ya al hablar del término de capítulo, ya estamos encontrando, digamos, una, una novela. Es raro que las memorias de viaje tengan capítulo, etc. Ya sabemos de entrada que es una ficción. Y si ustedes saben que es ficción, aunque esté basado en cualquier historia real, había y por haber, ¿no? O sea, partimos de la base o esa. Todo lo que está basado en una novela, en un cuento, todo es ficción. Arrancamos. Capítulo 1, Quito, Ecuador, la huida. Separada en el fondo del placar se encontraba la ropa que planeábamos llevarnos para la huida. Habíamos encontrado esa misma mañana los pasaportes que habían escondido en un acto de exceso control. Un atisbo de esperanza surgió, tal vez porque las condiciones estaban dadas, tal vez porque era la primera vez que verdaderamente lo intuimos. Esta vez va a salir, esta vez nos vamos a escapar de casa, esta vez no hay retorno. Escapar no es fácil, menos sin saber a dónde ir, en un país extranjero y con un padre psicópata. Bueno, o así lo definiría mucho tiempo después. Abrimos tímidamente la puerta, miramos a todos lados, izquierda, derecha, adelante y atrás, incluso antes de emprender la huida. Bueno, acá, donde dice habíamos encontrado, decí dónde, o sea, en, en algún lugar estratégico, porque no es lo mismo decir los encontramos en X lugares o si no los encontramos en tal lugar. Por ejemplo, una cosa es que vos encuentres algo por abrir un cajón sin querer y otra porque los han escondido, como ha pasado acá. Que es suplandaria? ¿Se la habíamos encontrado? Estaban en la biblioteca. Perfecto. Cuando dice abrimos tímida la puerta, también acá podés darle un poco más de precisión a la cosa. Y lo mismo acá. Porque, ya sabes, no es lo mismo abrir la puerta de un departamento en medio de un lugar de contraurbano que abrir, por ejemplo, la puerta de una cabaña en medio de la soledad del bosque. Entonces, ah, después te enteras de una casa rodante, ¿ves como dice acá? Sí. Bueno, fenómeno. Entonces, vamos a buscar acá, escapar de casa. ¿eh? Es por una cuestión muy sencilla. Nosotros ahora no vamos a trabajar estilo, vamos a leerlo, pero a medida que leemos vamos a ir tirando elementos estructurales, no tiene nada que ver con el color de las paredes, sino más bien con la construcción del edificio. Cuando vos tenés algo tan concreto como Quito, Ecuador, y no estás hablando de la selva ni nada, uno tiende a pensar que se trata de un poblado un lugar urbano. Pero lo cierto es que uno no tiene, digamos, el, la autora en este caso, no tiene ninguna intención de retasear información. Esto es, que muchas veces uno está frente a textos que están guardando la información muy celosamente. ¿Por qué? Porque el descubrimiento del lugar en donde están Hace perfectamente al cuento. Me acuerdo de un episodio de La Dimensión Desconocida, en donde hay una serie de, de personajes, que sé yo, Ponele un indio, un cowboy, un astronauta, un militar, un soldadito, ¿viste? Bueno, la cuestión es que están en una habitación circular, sin ningún tipo de, de fisura, ni orificio, ni nada, no hay ventanas, y no tienen ni idea. Y yo te digo, eh, todo este, el tiempo está sostenida la, en aquella del Twilight Zone, la dimensión desconocida, eh, está sostenido el suspenso preguntándose dónde están. Es como un poco la película El Cubo. En eh, la película El Cubo pasa exactamente lo mismo, uno no sabe dónde están, qué, qué lugar es ese, o El Pozo, más recientemente. ¿Por qué? Porque justamente el, el hecho de no saber dónde están es lo que hace a la trama. No quiero spoilear, pero para que se comprenda, al final resulta que estos eran muñequitos tipo Toy Story, viste, que estaban adentro de un balde. Por eso era circular la habitación esa. Una genialidad, pero no es el caso acá. Entonces, cuanto uno más elementos, o, o sea, cuando la trama no lo impide, cuando el argumento no lo impide, cuanto uno más elementos pueda proveer visualmente, táctilmente, olfativamente, incluso con el caso del, del cuentazo de Carmen. Cuanto uno más pueda proveer elementos escenográficos al lector, sin abundar, sin sobreabundar, mejor dicho, en las descripciones, y bueno, ya uno tiene más piso en donde los personajes pueden moverse. Es una, una especie de escenografía, digámoslo así. Stephen King decía, eh, mientras escribo, que describir de es proveer al lector de un universo sensorial. Es un universo que tiene que ver con los sentidos. Mientras yo busco algo interesante, fíjense, por favor, imagínense un café con ser en donde uno baja. ¿Vieron bajar las escaleras en el café con ser? Hay eh, un señor sentado en una silla con un telón negro de fondo, o blanco, no importa. Fíjense ahora. Estamos hablando de la segunda ópera del Ciclo del Anillo del maestro Richard Wagner. Fíjense lo que es esta escenografía en comparación, miren lo que es esta maravilla. Esto es una escenografía del, para la ópera La Valquiria de 1870, por ahí. Es formidable porque uno se da cuenta, digamos, a ver qué año es. Uno se da cuenta del interés 1876. ¿ves? Fíjense, miren lo que es esto. Miren acá, por ejemplo, el banco cómo está comido por el árbol, ¿no? Miren ese detalle. Todo esto es una escenografía real para, para un teatro. Fíjate, por ejemplo, acá esta alfombra de piel de oso que aparece acá. Mira los bancos rústicos, el caldero con el, con el hornillo acá. Es un lugar que te da ganas de estar ahí adentro, de ir a vivir ahí. Así que, bueno, eso es justamente, en contraposición, tenés el café con ser, digamos, con el tipo sentado en la silla y contando, ¿no? Contando algo o tocando algún instrumento, o haciendo un stand-up, como se dice ahora, lo que nosotros llamamos monólogo. Bueno, entonces, acá está el lugar, repasemos, el lugar en donde encontraron Pensá que es el primer momento de la novela, es el anzuelo que tenés que poner en la boca del amable lector. ¿Dónde fue encontrado? Podés incluso, está bien, la biblioteca, pero una biblioteca es grande, de repente encontrás entre, qué sé yo, estaba entre los, entre los cuatro tomos de de Gerald Dahl, del Cuarteto de Alejandría, ponele, qué sé es yo, o, o los tomos de Proust insoportables de, en busca del tiempo recobrado, tú me busca del tiempo perdido, ponele. O sea, eso le da mucha realidad, son libros reales que apuntalan justamente la escenografía y por lo tanto la verosimilitud. Bueno, escapar de casa sí, en sentido figurado, sí, de casa y después aclaramos que se trata lo que di recién, una casa rodante. acá está Entonces, abrimos tímidamente la puerta. La calle apestaba a muertos, qué sé yo. Miramos a todos lados, izquierda, derecha, adelante y atrás. Incluso antes de emprender la huida, escaneamos el parque. Ah, le cuento una cosa a Héctor, que esto no se lo dije, mientras hoy estuvimos en una charla muy amable, estuvimos hablando largamente. Pero me olvidé de comentarte que cuando uno tiene alguna pregunta para hacer o, algo, o, o yo le hago una pregunta, ponen en on el micrófono inmediatamente y, y preguntan. Y si nadie dice nada, yo asumo que está todo, todo absolutamente comprendido. Abrimos tímidamente la puerta, miramos a todos, los de izquierda, derecha, adelante y atrás. Incluso antes de emprender la huida, escaneamos el parque completo de la ventana de la casa de rodante de 12 metros, nuestro último hogar familiar. Empezamos a correr. Enseguida nos detenemos. Correr llamaría la atención, nos reconocerían al instante. Caminamos rápido. Nuestros nervios nos prohíben ir a paso lento. El parque que atravesamos, ¿ves? Ahí está. Estas cosas tienen que ir a la cabeza, es lo que decíamos recién. Se encuentra en el corazón de Quito, capital de Ecuador. No muy extenso el trayecto, pero para mí se hizo eterno. Nunca, jamás en mis 19 años creía haber caminado tanto. El temor, el temor excesivo, me flaquea el cuerpo completo. Siento un alivio temporal al cruzar la calle y entremezclarme con los transeúntes. Alivio que se disipa al instante cuando caigo en cuenta de que, aún en medio de tanta multitud, podríamos cruzarlos a ellos, ¿no? No a los transeúntes, sino, mira, vamos a ponerlo así, a ellos. Me agarró el lenguaje inclusivo que lo parió a ellos. Ahí está. ¿Ves? Con esta itálica le da todo el suspenso, todo el misterio y uno se pregunta quiénes serán ellos. Hasta ahora apareció... a ver, creo que ya apareció... Ahí está, padres y pueblos. Ahí está. No es que tuviese temor de cruzarme a mis propios padres de quienes suyo, sino que el temor es a lo que pueda suceder después. Muy bueno. Se me robó el estómago de solo pensar en aquella vez que casi escapamos, pero se enteraron y regalaron la paliza de nuestra vida. Y después tuvimos que convivir días completos con sus malos tratos y nuestra culpabilidad. Porque el psicópata es así. Te hace sentir culpable a vos, aunque tu deseo sea solo el de ser libre y el de por una vez en la vida ser feliz. Caminamos hasta el trolebus. Me siento devastada. Le rezo a todos los santos existentes y a los que no existen también. Intento tranquilizarme, pero no puedo. Trato de que al menos no se noten mis gestos. Para este momento desconfío de todos, incluso del pobre trabajador público que nos cobra los boletos. Él sabrá que vivimos. Lo sabrá ya la policía. Intentamos pasar desapercibidos, pero nos resulta imposible. Llevamos pocas pertenencias, pero nuestro evidente aspecto de extranjeros, sumado a que Fabricio viaja a una tabla de surf en una ciudad ubicada a 2.700 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Nos convierte en un blanco fácil. Unos 40 minutos después llegamos al centro histórico. Nos establecemos en la plaza principal y llamamos a Sol, una argentina que habíamos conocido días atrás. Sol se acerca a la plaza y luego de una breve explicación nos recomienda un hospedaje económico. Es menester que así sea porque nos escapamos con 20 dólares cada uno. Una cifra ínfima. Yo siempre con mi visión de pensar en voz alta, te cuento que sería muy interesante que el lector se preguntara ¿Por qué están huyendo estos chicos? Se supone que son hermanos también, ves que, que dicen, no, hablan en un plural, hasta ahora apareció. Ella, el narrador y, y Fabricio, La narradora y Fabricio. Ahora bien, interesante que uno se pregunte, porque son preguntas que van hacia adelante, o sea, son preguntas que hacen que el lector siga para adelante. El lugar en donde están tiene que anclar ahí para que el lector no se haga preguntas para atrás. Pero sí las preguntas que van para adelante, esas son formidables. Por ejemplo, si vos hablás acerca de una huida, huir de nuestros padres, y no decís nada acerca de la psicopatía del padre en cuestión, que dice ahí después que el psicópata te trata de volver loco y qué sé yo, haciéndote sentir culpable, es interesante porque uno se pregunta ¿qué habrán hecho estos pibes? No, ¿qué les habrán hecho? ¿Por qué huyen de, de una familia que, bueno, indudablemente de los padres? Hay padres que son unos reverendos hijos de puta dignos, dignos de ir a la silla eléctrica directamente, pero lenta, una silla eléctrica tipo la que se ve en Milagros Inesperados, de Stephen King. Decís que elimine esa parte de, de la psicopatía, que no lo hable, que lo dejes como abierto a de qué huimos. Claro, digamos, una cosa sí sería interesante, porque, como te decía, por lo general los padres son buenos, ves, o sea, la, la inmensa mayoría de los padres quieren el bien de sus hijos. Entonces uno sí. ya se, se pregunta qué habrá pasado acá, por qué estos chicos huyen, si son las víctimas o los victimarios, porque yo puedo estar huyendo después de haberle dejado la cabeza rota a mazazos a mi viejo. Esas son preguntas que van para adelante. ¿Huyo? ¿Porque me están persiguiendo o huyo porque yo soy el perseguido. Eso el lector dice, bueno, ya me voy a enterar. Pero son preguntas interesantes que tipo se va planteando. Después, cuando ya lo tenés enganchado, ahí recién le empezás a tirar el tema de la psicopatía. Por ejemplo, una frase del tipo, no es muy común que un chico tenga que irse, pero nuestra situación lo ameritaba. Y uno sigue con eso, ¿qué habrá pasado? ¿qué habrá pasado? ¿qué habrá pasado? Y es interesantísimo porque de esa manera se va manejando el tiempo del personaje y el tiempo del lector también. Así que sí, una posibilidad es esa. Yo te voy tirando ideas y vos con eso te haces una linda fondue, una compota. Entonces, bueno, seguimos leyendo. Sol se acerca a la plaza y luego de una breve explicación nos recomienda un hospedaje económico. Es Menester que así sea, porque nos escapamos con 20 dólares cada uno. Una cifra ínfima. Creo que acá no dijo cuántos son. Dice, no, más abajo lo dice ahí está, bueno es, está bien, 22 de cada uno por ejemplo, eh, si vos decís entre los tres no juntamos ni para un hotel o entre los cuatro ¿viste? lo que sea sí. ya ubicados el lector se va formando una idea ya ubicados en la oscura habitación que nos resultó relativamente económica pero que luego no, nos haría padecer de situaciones desagradables caigo en cuenta de la situación no muestres tanto las cartas acá no, no voy a ahondar en eso, pero, o sea, se lo puedo eliminar de todas formas. Entonces hay que sacarlo. Pensarlo ah, bueno. es, es interesante. Si vas a ahondar en esta situación, yo te voy a marcar así, pero. En el caso de que no va, no va, se va. Pero en el caso de que se te ocurra que bien podrías poner alguna situación así, ya ubicados en la oscura habitación, que nos resultó relativamente económica, me dije que, bueno, por fin un respiro. No sabía que estaba muy equivocada. Muy pronto las cosas iban a dar de un modo realmente terrible. Entonces, bueno, el lector dice, wow, ¿qué pasó acá? Sigo adelante. Sigo adelante leyendo, dice el lector, y sigo ya adelante. Eh, claro, o sea, se ubican, y caigo en cuenta de la situación. Porque, ojo, si vos esto no lo eliminás, o sea, si lo pensás y me decís, no, Marcin, mira, decidí no contar nada de eso, bueno, acá queda esto. Si no se elimina, quedaría como un qué como un cabo suelto, ¿Mm? y de eso hay que cuidarse. No es lo mismo tirar... Acuérdense aquello que dice que el buen narrador deja más preguntas que respuestas en el camino. Esto que está acá no está dentro de ese orden, ¿eh? ojo. Una cosa es una pregunta que a propósito uno deja sin responder para que el lector vaya componiendo él solo en la novela, y otra muy distinta cuando vos decís, mira, te voy a dar una información, pero no te la voy a dar. No, eso es otra cosa. Ahí estamos hablando de cabo suelto. La novela se banca todas, ¿viste? Es como Lassie, es más buena que Y La novela que la y encima Lassie atada. La novela se banca, pobrecita, se banca todo. Menos este tipo de cosas. Las preguntas que van para atrás, los cambios de tiempo que el sábado, festejando los primeros mil programas de taller de corte y corrección, ¿qué me dicen? Mil programas, eh, vamos a hacer un especial sobre los tiempos, ¿Mm? los tiempos en la novela y en el cuento del paso. Y la otra que no se banca son justamente los, los cabos sueltos. Ya ubicados en la oscura habitación que nos resultó relativamente económica, pero que luego nos haría padecer situaciones desagradables, hay un cuenta de la situación. Acabamos de escaparnos de casa con dos hermanos en un país extranjero y con solo una mochila cada uno. Para este momento tengo una sola certeza. Nuestros padres ya se enteraron de que huimos y estarían haciendo lo imposible para encontrarnos. Y si todo eso no fuese suficiente, mi hermana más chica, Ornella, es menor de edad. Debo admitir que mi estómago para este momento se revuelve entre los nervios del temor y la alegría. Por momentos no sé bien cómo sentirme. Una, a los 19 años no está preparada para la situación. Tampoco es momento de analizar las emociones, sino más bien de afrontar la situación. Le voy a mostrar algo que a lo mejor ya todos descubrieron, pero es algo que le da una impronta de realidad impresionante. Lari está trabajando con un pretérito indefinido, pero también con qué tiempo. A ver si me lo dicen ustedes El Ojo, el que vaya a responder, acuérdense poner en un, el micrófono. Y ustedes, querida audiencia, ahí también pregúntense... Eh, Puede ¿no? ser que sea presente, es menor de edad. Exactamente, presente inminente. Nos convierte en un, nos establecemos en la plaza principal, nos recomienda. Nos dice, yo digo, que nos resulta relativamente económica. Es menor de edad, es un presente habitual. Por lo no se sé ven cómo sentirme. Una a los 19 años está preparada también la situación. Así que ese ir y venir entre el pretérito indefinido y el presente inminente es interesantísimo. Porque hay más presente que pasado. ¿eh? Ojo, atente estoy revisando se encuentra, siente un alivio, escapar no es fácil, bueno, eso es esto es un pretérito habitual, pero a cada vez, por ejemplo, un atisbo de esperanza surgió, tal vez por las condiciones ya estaban dadas, tal vez por la primera vez que verdaderamente lo intuimos, esta vez va a salir, ¿Ves? esta vez no es, iba a salir, sino va a salir. Y eso, bueno, le da, es una, una desprolijidad que la vamos a tomar y a, y a profundizar como intencional. Ustedes recuerdan, hay, hay dos clases básicamente de presente, que es uno, el presente de crónica, el presente histórico, el presente habitual, por ejemplo, las cosas que uno hace, que suele hacer, y otras cuando vos decís concretamente el sacerdote alza la hostia consagrada, eh, nos mira y nos dice tal cosa, bueno, eso es presente inminente. Debo admitir que mi estómago para este momento se revuelve entre los nervios del temor y la alegría, por momentos no sé bien cómo sentirme, una, a los 19 años, no está preparada para esta mala situación. Tampoco es momento de analizar las emociones, sino más bien de afrontar la situación. Sabemos que no podemos ir a trabajar al Parque Hodge, lugar que nos habían recomendado por sus buenas propinas, porque ellos nos encontrarían. Entre los pocos caminos que tenemos a Fabricio se le ocurre llamar a Mariano. Mariano es una buena posibilidad, está peleado con nuestros viejos, está lejos y es buena persona. Seguro nos da una mano, dice él muy convencido de su opción. Mariano es un cordobés que conocimos en Máncora, al norte de Perú, con quien nos reencontramos en Puerto Viejo, sur de Ecuador. Él vive y trabaja como entrenador de básquet en esa pequeña ciudad ubicada en la provincia de Manaví. Ya lleva algunos meses y entre todas nuestras posibilidades parece ser la mejor. Buscamos un CIVAL para ingresar a nuestras redes sociales y poder contactarlo. Ahí empieza el primer inconveniente. Fabricio, al intentar ingresar en su Facebook, se da cuenta de de que se lo han hackeado. Fíjate, el tiempo correcto es este. Fabricio, al intentar ingresar en su Facebook, se da cuenta de que se lo han hackeado. Esto, cuando trabajas con el pretérito inminente, el con perfecto pasa a este compuesto. Fíjate, si dijéramos acá, al intentar ingresar en su Facebook, Fabricio se dio cuenta de que se lo habían hackeado. ¿Ves? Con el pretérito, sí, ningún problema. Acuérdate que tenés el pretérito vendría a ser un pasadito. Y el pretérito, pluscuamperfecto perfecto, hacia atrás un pasadote. Como vos tenés un presente, se da cuenta, el tiempo que está antes es un pasadito medio raro. No es el avión, ¿Lo ves, no? Fabricio, al intentar ingresar en su Facebook, se da cuenta que se lo han hackeado. Obra claramente de nuestros padres. Logramos recuperar la cuenta, encontramos el tema de Mariano y enseguida lo llamamos. Mariano, espera, te voy a hacer un regalito acá. Primero le vamos a sacar esta carajada, mira Numeración y viñeta afuera. Ninguna. Porque si no, te lo va a poner cada vez, cada vez que hagas un Enter te lo va a enchufar. Y acá, formato. Ahí está, listo. Bueno, ¿cuál es el regalo que iba a hacer? mía ¡Ay la puta que lo parió! ¡Qué lástima! Yo lo tengo en, en... este se ve que hay un campo que está contaminado, pero ahí está, te regalo el guión largo. Bueno, este vos viste que hace... Justo cuando entraste en la comunidad apareció un instructivo interesantísimo para poder ingresar este tipo de cosas. Por ejemplo, qué sé yo. Casi... mira, casi que me da bola. Este tipo de cosas, escribo aquí, aparece esto. Esto te va a ir muy bien, muy bien, porque ahorra mu mucho trabajo. Y esto es lo mismo, en lugar de escribir al ah, 158 y todo eso, yo esto lo tengo codificado. A ver si me da bola ahora. Sí, mira vos. Lo tengo codificado, por ejemplo, en el signito de grado. Mira qué lindo que está. Este es más grande, más lindo. A ver acá si me da bola. No. Nah. Misterio. Pero bueno, ya tenés el signo guión Largo para cuando lo necesitas, lo incluís en el... por medio de esa autocorrección, se llama Revisión Autocorrección y listo. Mariano, nos acabamos de escapar de la casa rodante, tenemos muy poca plata y dormir en la menor de edad. ¿Nos podemos quedar en tu casa hasta que logremos juntar plata suficiente para volver a Buenos Aires? Cualquier persona un poco cuerdo hubiese dicho que no. Pero Mariano no es muy cuerdo. Excelente. Excelente, maravilloso. Esto es siniestro, mirá. Terminar el capítulo así implica trabajar con un concepto de suspenso máximo, que acá el truco... ¿Cómo se llama? ¿Alguno se acuerdan? Cliff Hunt. Exactamente. Tal cual. Tal cual. Vamos a, a releerlo. Cualquier persona un poco cuerda dice dicho chico no, pero Mariano no es muy cuerdo. Como tampoco nuestros padres, si es que alguno de ustedes no lo ha sospechado todavía. Pero la locura de papá y mamá es muy diferente de la de Mariano. Para evitar esto, le mandamos... ¿Qué te parece, Lori? ¿Te gusta la idea? Entonces ahí le das un pedal Me tremendo. Encantó. ¿Cómo? Ahora voy a... Me encantó. Ahora voy a trabajar lo anterior para eliminar justamente las referencias que hice. Que claro. solo queda al final. ¿Qué está eso? Exactamente, exactamente. Ahí está la cuestión. Fíjate vos que incluso entras en un nivel de complicidad con el lector, que es muy cómodo tener un referente para hablar con él. Que mucho, vos fíjate, claro. que es mucho, mucho más difícil hablar... Contar una historia cuando uno está en la soledad de su habitación, que traer a tu hermano, a, a Nomi, que es un amigo, y de agarrar y hablarle y contarle a él. Entonces, eso es una cosa interesante. Y el cliffhanger es un elemento interesantísimo. Significa colgar de un acantilado, cliffhanger. Una psicóloga, sí, fue una psicóloga de principios de siglo, en los años 20, descubrió este efecto. Lo llaman el efecto Seigarnik, en homenaje a ella. Vos tenés, por ejemplo, una situación inacabada, es lo que más recuerda el lector. Y esto ella lo descubrió, la psicóloga esta, lo descubrió yendo a comer afuera. Mirá vos, interesante. Se daba cuenta que los mozos se acordaban más de las tareas que no tenían hechas que las tareas que recién les acaban de decir. Y la aplicación justamente de eso, de ese elemento, en las series, en el en las películas también, en la literatura, está justamente aplicado el efecto Seigarnik para hacer que el lector trate de completar desesperadamente lo que falta. Vos terminás un capítulo así y el tipo no puede dejar de leerte, aunque la locura de papá y mamá es muy diferente de la madre. Y no decís nada más, no decís son dos psicópatas, ellos se pegan todas las noches, eh, Nada, nada, vos no contás nada. El lector completa lo que falta. Una persona, en su sano juicio, cualquier buen lector, cuando está en medio de este cliffhanger, dice ojalá que no aparezca Charlize Terón, que me toca el timbre y quiera entrar a tomar algo conmigo en casa, porque yo no la voy a poder atender. Tengo que seguir leyendo, ¿me explico? Esa es la idea. Cliffhanger. Bueno, sí. bueno. Ah, bueno, hablando de Roma, este es un periculón, para mí es la mejor película con estalones que he visto, porque aparte labura John Laidu, que es un, una bestia, impresionante este hombre. Acá le pusieron, en Argentina le pusieron, en España máximo riesgo para nuestros compañeros españoles, y acá riesgo total, en realidad se llama cliffhanger como el recurso, porque de eso se trata, colgar de una acantilado. Es la primera vez en la historia del cine que al muchachito, al bueno de la película que es Estalone, se le muere alguien, y por culpa de él. No voy a decir, eh, no voy a, no voy a decir nada, pero véanla porque es realmente espectacular esta película. Pero es otro cliffhanger que yo quería que vieran. Esto se aplica no solamente en las novelas de misterio, eh. Ojo, yo acá en la en lo de Alari no, no veo una novela de misterio, de terror, pero funciona igual. Sebas claro, acá está, muchas gracias. El cliffhanger final en suspenso es un recurso narrativo que consiste en colocar a uno de los personajes principales o a un grupo de ellos de la historia en una situación extrema al final de un capítulo o parte de la historia, generando con ello una tensión psicológica en el espectador que aumenta su velocidad de avanzar en la misma. El término es una expresión inglesa que puede traducirse como quedar colgando de acantilado, aunque en medio tipo de historia un cliffhanger puede ser simplemente una escena, una imagen, una acción dramática. Me decía la, la correctora cuando agarró mi novela, Victoria entre las sombras, que no solamente, dice, hay un cliffhanger en cada capítulo, sino adentro de las mismas las mismas páginas, no siempre al final, los cliffhanger en el final, pero también, bueno, eso ocasiona que la novela mía, según lo, lo que dice la gente, no la poder largar. Hay gente que la ha leído, como Ramiro Campodónico, por ejemplo, la ha leído en una noche y dice, jamás me pasó en la vida de no poder dejar una novela, me tuve que preparar el café para poder la porque no podía parar. Así que es interesantísimo eso. Y acá, acá está, mira, el fenómeno psicológico que explica por qué funciona este recurso se denomina efecto Seigarni, de esta mujer que está acá. 1988 De la Gestal. Es hermoso cuando vivo otra etapa, sí, no, la verdad que sí, es increíble. Pero aparte del truco, te digo, es muy sencillo. Yo no tenía la menor idea, como pasa con la novela que estoy escribiendo ahora, no tengo la menor idea de lo que va a pasar, sobre todo, ahora sí, ya sé la novela, ya le ya faltan pocos capítulos, pero no, no saber, digamos, uno mismo, el día anterior, qué va a pasar al día siguiente, honestamente el lector, como dice Stephen King, no puede parar de leerte. Si uno mismo es el tipo que queda sorprendido, ¿cuánto más va a pasar con el lector? De la psicóloga rusa Bluma Sagarni estudió el fenómeno por primera vez después de que su profesor y psicólogo de la Gesta, el Kurt Lewin, notara que un camarero tenía mejores recuerdos de los pedidos aún no pagados. Sin embargo, después de completar la tarea, después de que todos hubieran pagado, no pudo recordar más detalles de los pedidos. Así que eh, se, lo, se debe, digamos, a una imposibilidad del cerebro humano. Varios eh, estudios realizados más tarde en otro día, intentando replicar el experimento de Sagarni. No encontraron diferencias significativas en el recuerdo entre las tareas terminadas e inacabadas. Bueno, esto es justamente una contradicción, una oposición a la teoría. Pero lo cierto es que nuestro rubro funciona increíblemente. Así que bienvenida al universo de la buena novela. Me encanta este primer episodio. Bien breve. Bien, este, de imponerte ya en la cabeza del lector una situación. Te felicito, Lari. Y otra cosa interesante. Recuerden esto y sobre todo a nuestra querida audiencia. Un buen taller literario, más que enseñarte a escribir bien, que acá también te enseñamos a escribir bien, pero lo más, lo más importante, un buen taller literario te tiene que enseñar a contar bien. Esa es la cuestión. Este tipo de trucos, viste, dejar... La carta, dejarla de la psicopatía, dejarla para el final, es un, una muy, pero muy buena enseñanza que les dejo a todos ustedes. Así que amigos, denle like, compartan, comenten y acuérdense, si quieren integrar nuestra escudería, escríbanme a este eh, número de WhatsApp que les dejo ahí y sigo trabajando yo con el equipo. Les mando un gran abrazo y hasta pronto.